Un camarero, joven y apuesto, le muestra el menú a una bella mujer mientras se acerca a ella. La mujer lo mira con desdén, suspira melancólica y pide desganado. El camarero pone los ojos en blanco. El gordo cocinero sirve una taza de un barril y le lanza por los aires. El camarero la coja al vuelo. El cocinero cocina y barre el suelo frenéticamente. El camarero vuelve junto a los clientes. Se lee. Una sopa caliente. El cocinero sirve la sopa al mismo barril que antes, la prueba con el dedo y la lanza por los aires. El camarero la coja al vuelo. El camarero se acerca a la clienta y comienza a desempolvarle la gran cantidad de casco que hay sobre sus hombros. Ella se indigna y el hombre a se enfada. El camarero intenta dar explicaciones y se marchan diferente.